Dime si crees la casualidad que me trajo hasta aquí. A tu beso y abrazo, suspiro, deseo de tu piel sentir. Ahora yo no la quiero soltar porque ella es para mí. Sé que yo no soy Harry, pero que tal si no vamos a parir. Que tú tienes todo. y empiezo a volar, y es que, tú, en un suspiro a mí me enamora estoy puesto para ti a toda hora, si estás en la luna yo te voy a buscar, pero una diosa yo a ti me confieso, ey, por ti yo caigo preso, me tienes rezando pa' tí, a ti, darte un beso, tú eres ingeniera y esto es un congreso, mi alma en la cadera, esto es una bandolera, como más de seguro Y me tienes rezando que sea soltera Si quieres guchi la cartera Aviones en vez escalera Por ti te robaría un banco Pero que contigo sea la condena yeah, yeah, yeah. Y es que tú Tienes todo lo que un día soñaba Eres la niña más hermosa Que quiero en mi cama Y es que tú a volar. y es que tú en un suspiro a mí me enamora Estoy puesto para ti a toda hora Si está en la luna yo te voy a buscar Baby, te juro que me tiene loco en la mente Mu como pique con Shakira enfrente Tienes más flow que Kylie y eso es evidente y Que bien se siente porque está dura lleva y me siento en altura Juro mi delirio ya no tiene cura o Ese cuerpo tuyo sí que es mi vacuna La nena está dura Y dice está dura Como Jai y, y me siento en altura Juro mi delirio ya no tiene cura o Ese cuerpo tuyo sí que es mi vacuna La nena está dura Y es que